Hace unos días subí al canal un YouTube Short. En este video voy a explicar cómo lo hice en Manjaro Linux utilizando el editor de video CadenLive. Este es el video original. Que si lo miro con el comando, media info, Tiene una relación de aspecto de 16.9, con 854 píxeles de ancho por 480 píxeles de alto. Para que un video clasifique como un YouTube Short, la altura debe ser mayor que la anchura. Voy a crear un video con una relación de aspecto de 4.5. Es decir, 4 de ancho por 5 de altura. Utilizando el editor de imágenes GIMP, creo una imagen en PNG de tamaño. 854 píxeles de anchura por 1068 píxeles de altura. Dejo el mismo valor del ancho del video original y la altura la saco por regla de 3. Para así lograr la relación de aspecto de 4-5. Luego abro el editor de video, Cadenlive. Y lo primero que agrego es esta imagen en PNG, para que Cadenlive, cree el perfil adecuado de manera que mi video va a quedar, con el tamaño que yo necesito. La imagen la pongo en la primera pista o en el V1. Y luego sí agrego el video que voy a modificar. Y lo pongo en la pista V2. Observen que el video se ajusta al ancho de la imagen PNG. Desde luego que queda espacio vacío tanto arriba como abajo por la relación de aspecto. Si quisiera el fondo podría ser colorido o alguna imagen y no esta base negra, que puse por facilidad. Para que el video no quede tan perdido le agrego un título sencillo en la parte superior. El título ocupa la pista número 3. Guardo el archivo y creo el render o video con el formato. MP4. H264. AAC. Es un video de 11 segundos y el render tomó 13 segundos. De nuevo con el comando media info, veo que el video que acabo de crear tiene Una relación de aspecto de 0.8, que corresponde a 4.5, con un tamaño de 854 x 1068 píxeles. Aunque el nombre del archivo quedó mal y le puse 54 Y este es el resultado final.